con el dengue en toda la provincia, ¿no? Exacto, es por eso que estamos en comunicación telefónica con Juan Marcelo Sagra, él es subdirector de salud del municipio de San Miguel de Tucumán, justamente por el aumento de casos de dengue en estos últimos días. Está bueno, hay que hablar, que se empiece a hablar, que empecemos a conocer lo que está sucediendo en nuestra provincia y cómo prevenir sí. en el caso de poder hacerlo. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Noemí. Buen día, Carlos. ¿Cómo les va? nuevamente acá, gracias por la discusión. Y bueno, volvemos a tener este, este, esta epidemia ya que hace cuatro años atrás la tuvimos y yo comencé mi función de subdirector debutando con este tipo de epidemia. <ríe> Así que lamentable, pero bueno, este, ahora volvemos al ruedo, a volver a trabajar sobre lo mismo. Eh, y a fortalecer, digamos, lo, lo que está pasando en estos momentos y parece como que tomó un poquito más de fuerza esta vez eh, con respecto a los casos clínicos, en la manera en la cual se está manifestando ahora con los fallecimientos que hay y, y con, los grado, con, con los paros graves de los cuales están pasando actualmente. Nosotros como municipio estamos trabajando, venimos trabajando eh, con, ...con respecto, digamos, a lo que se puede hacer dentro de lo que es la prevención del caso. Acá es muy importante la participación también del vecino, mm. del ciudadano... ...para poder <coughs> disminuir este, este, los casos en dengue, disminuir cómo lo hacemos... Con lo que ...creo que lo repetimos en todos lados, y el Ministerio también está trabajando, el Ministerio de Salud... Y nosotros como municipio, y bueno, y con órdenes, bueno, nos juntamos con el Intendente por la preocupación que hay con respecto a la cantidad de casos y la cantidad de enfermos que hay con dengue, eh, nosotros ya venimos trabajando con nuestros servicios públicos, con, con el área de Espacios Verdes, con la DICAP, con diferentes reparticiones de la municipalidad con respecto a lo que es fumigación, de descacharreo, en los diferentes barrios de San Miguel de Tucumán y todos los días, mañana y tarde justo ahora nosotros como directo, a la vez, nosotros repartimos dentro de esos operativos repelente lo que últimamente está fallando nuestra farmacia está produciendo repelente y por eso que se nos dio la oportunidad de realizar una campaña preventiva en el microcentro destinada a los centros de comercio ya que ellos cada vez que nosotros estamos eh, digamos, haciendo los operativos en diferentes barrios ...no pueden gozar de que le entreguemos el replente... ...es así que vamos a entregar hoy en la mañana... ...en el transcurso de la mañana... ...vamos a salir a hacer el replente... ...obviamente nosotros somos una institución chica... Eh, ...que dependemos directamente de la municipalidad... al ...comparado a lo que es el Ministerio, ¿no? Pero bueno, estamos contribuyendo con eso... ...para mí Carlos... ...y bueno, y con los datos que tenemos actualmente... ...del Ministerio de Salud y de la Nación... ...de hace cuatro días... Estoy dando lo último, lo último, este Tucumán es el que mayor caso eh, determina, hay 8.000 casos en el país, los cuales la mayoría lo tienen Tucumán, es así que después tenemos provincias del NOA, del NEA, como Formosa, y localidades, en diferentes localidades. Todos estos son datos del Ministerio de Salud de la Nación, con los, los, los cuales yo me manejo, y bueno, este, es por eso que... Tomamos, mano, tomamos más manos de las obras de lo claro. que estamos trabajando. ¿sí? Doctor, ¿sí? Le, hago, le hago una consulta, porque sí, sí. bueno, acá lo que noto sí. a diferencia de otras provincias es que se está diciendo lo que está pasando, se está tomando en serio la información y de acuerdo a eso ustedes están actuando y trabajando con respecto a eh, las que para que la sí. gente no se contagie. Pero en otras provincias yo lo que noto es que está costando por ahí esa información. Eh, sí, pero bueno, eso ya, ya depende, por eso te sí. digo un feedback que entre la, la comunicación entre los ministerios y entre lo que sería con la gente claro, claro, que claro. por eso que está pasando y también digamos que se reproduzca la, la, la, la comunicación digamos, uh -huh. entonces la gente no, no le está tomando tanta importancia y eh, además ten en cuenta que los casos son mucho más aislados en diferentes lados, o sea comparado a la cantidad que tenemos nosotros actualmente si no me equivoco hoy estos son que hay seis mil casos no tengo los datos de este Tucumán, por eso no o quiero hablar lo que no sé. Sí, 6.200 y pico de casos tenemos actualmente en la provincia. Seguramente van a ir multiplicándose porque la temperatura sigue estando alta hasta que no baje un poco la temperatura y que la gente eh, pueda, el mosquito pueda frenar un poco ahí la, la, el criadero, va a ser complicado. Exactamente. Entonces, por eso es importante la interacción entre ambos para poder descachar sacar. El Estado sí está tomando parte, como te digo, del municipio venimos trabajando ya hace, no sé, no sé si desde enero te diría que venimos con el de cacharreo constantemente, mm. con, con la poda, con todo el desmalezamiento, todo lo que corresponde a lo que por parte del Estado se está haciendo. Así que, y ahora, como te digo, de su mano, nosotros con este con esto de, de, de, de ayudar, sé sí que hay un faltante también del repelente, que también pido a los comerciantes que vuelvo a repetir que en otras ocasiones eh, empiezan a lucrar como te pude decir que fue en una época con el tema del alcohol en gel que era cuando recién comenzábamos uh -huh. con la pandemia de COVID también hubo faltantes y aumento excesivo este, a ver, yo no digo que, que no ganen pero un poquito de corazón y, y nada hay que todos tenemos que estar protegidos entonces, es la, la manera de, de combatir, no no queda no queda otra. Es la manera que tenemos de prevenir nosotros. Exactamente, exactamente. Entonces, por se, eso... ¿Me has acordado, doctor, cuando fue, cuando fue lo del COVID? ¿Se acuerda el aumento del alcohol? o que valga el alcohol fue una locura. Me parece que aprovechar claro. de una situación que estamos atravesando todos los tucumanos, me parece que hay que tener un poco de, de, de empatía con la gente, y decir, bueno, eh, no aumentar los precios exactamente, exactamente pero bueno, eso ya no lo manejamos nosotros, claro. así que yo les pido de, encarecidamente que, que bueno que, que pensemos un poquito en el próximo ya que esto eh, nos puede afectar a todos y, y mientras más casual haya más dengue vamos a tener porque mm. imagínate un mojito va a seguir picando y va a seguir esparciendo el virus este que no tiene tratamiento digamos de cura no hay un remedio preventivo del mismo Claro. Doctor, sí, cuando cuando doctor, comenzábamos, sí. perdón que, que lo interrumpe, pero cuando sí, comenzábamos sí, la sí, entrevista sí. mencionaba que estábamos como hace cuatro años atrás, otra vez transitando el dengue. En muchos casos las comparaciones no sí, son sí. buenas, pero en esta ocasión, ¿en, ¿en qué situación estaríamos? ¿Mejor, peor, igual? ¿Con más herramientas? Con muchas más herramientas, te diría, pero con mayor casos, porque también, bueno, se, se hubo una. una como, la, como te digo, esto es un, una interacción que también los vecinos tienen, las ciudadanos tienen que tomar conciencia. Y por ahí, a ver, te puedo dar ejemplo que pueden dejar eh, hierros, eh, todas cosas que, que, que, digamos, para algunas personas tienen mucho valor porque después eso lo venden o lo que fuera, y eso queda tirado en el fondo o en de donde puede acumular agua, y ese mosquito ha ido desarrollándose por eso. Y. Porque no se lo ha vendido a, esa, a, esa, a ese cacharro Que para algunos cacharros, como les digo, le repito y es plata o negocios para otras personas Y bueno, eh, no tienen los medios para andar haciendo fumigación constantemente en la zona Fumigación con veneno Y bueno, este, es por eso que yo a usted le... le eh, en eso digamos que hay digamos lo que falló para mí, no sé eh, Además, el, el virus del dengue es un virus que cada cuatro años va aumentando y va, eh, es así, es eh, un, un ciclo viral que cada cuatro años vamos a tener este tipo, esta cantidad del, del virus. Lo que yo tengo entendido por los especialistas con los que trabajé del niño allá hace cuatro años atrás. Doctor, ya lo dijeron eso, sí. Doctor, para terminar, porque estamos ahí medio de cortinas con el sí. tiempo, sí, pero sí. no queremos dejar de reforzar. Lo hicimos con los cuidados, uh -huh. la importancia de... Toda la tapita, todo lo que encontremos, darlo sí. vuelta, el hecho de que el estado Exacto. también está presente. ¿A qué tenemos que prestar atención en cuanto a síntomas? ¿Cuándo eh, podemos empezar a hacer la consulta? o ¿Cuándo puedo empezar a sospechar la, que tengo dengue? Lo primero que lo primero que tengo que hacer es no automatizarnos, sí, la, la, la, la, la, cualquier síntoma que lo primero que se manifiesta es la fiebre, con fiebre alta. El dolor rompe huesos, le llaman, es un dolor muy fuerte articular y del, y del tejido óseo, o sea, se sea, duele, como te lo digo, la palabra rompe huesos. Es un dolor bastante fuerte, hay sarpullidos, últimamente han salido sarpullidos, pero bueno, lo, la única forma de detectar dengue y chikunguña es simplemente con el análisis de sangre que lo detecta, ¿sí? Que es tener dengue o tener chikunguña, que son transmitidos por el músculo aéreo. Entonces, Cualquiera de, la, de, la, de las dos patologías la descarta de esa manera. Y siempre cerca, al centro médico más cercano, ya sea, yo te invito a la asistencia pública, de la cual yo soy su director, está en la calle Chacabuco, eh, perdón, Valcance <ríe> eh, 532 y Santiago 185, para poder hacer la consulta, o los diferentes CAC que tenemos en los diferentes barrios, ¿sí? Siempre por un sí. profesional médico. Bien, bien, doctor. No automedicarse por favor. Por favor, ¿Sí? a la población le pedimos. Y a diferencia, por ahí, que a veces, uy, me parece que tengo COVID, la diferencia es que no aparece eh, tema de mocos y respiración. Exacto, no hay dolor de garganta, no hay mocos, tú lo has dicho también. Bueno, qué bueno. Sí, bueno, Uno se mantiene informado con lo que ustedes también están trabajando, doctor. Nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar a la gente, pero son ustedes los que están comunicando y nosotros repetimos para que la gente tenga la información correcta, doctor. Juan Carlos Marcelo sí, sí. Sagra, agradecemos la comunicación con el LV7 Radio Tucumán. Muchísimas gracias, Namin. No, muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Buena jornada, entonces. Sí, muchas gracias.